Sí, ahora sí nos vamos directo a la entrevista, ¿te por parece favor, bien? Estamos favor. en comunicación con el intendente de Trancas, sí. Roberto Moreno. Intendente, bienvenido. Carlos y Eva, los saludamos. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Eva. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días a todos los que escuchan esta prestigiosa emisora. Gracias por estar acompañándonos en esta jornada. Buen comienzo de año, no lo hemos visto antes. Igualmente, igualmente, que este año sea fructífero para todos. Sí, tal cual, va, va va por ahí. Bueno, y también pensando en todo lo que significa el turismo, estuvimos mencionando, es más, estamos con un premio de lente de turismo también aquí de Tucumán, siempre pensando en los lugares donde la gente eh, quiere ir a disfrutar, quiere ir a pasar un buen momento, pero también hay que pensar en la seguridad, hay que pensar en todo lo que tiene que ver para, para la gente siempre, ¿no? Así es, así es. La verdad que si hablamos de seguridad, bueno, el gobierno de la provincia, con el gobernador Osvaldo Jalder, está invirtiendo mucho en seguridad, no tan solo en equipamiento equipamiento de equipamiento de armas, sino también incorporando más policías, eh, entregando móviles y poniendo muchos muchos servicios, en las, fundamentalmente en las villas turísticas. Ayer estuvimos en el Pedro de Colalao. ...donde acompañamos al comisionado... ...comunal Walter Mamaní... ...con los demás... Eh, ...comisionados del departamento de Tranca... ...y los señores concejales... ...todo el equipo del departamento Tranca acompañando... ...y bueno, y, y felicitando... ...y agradeciendo al superior gobierno de la provincia... ...por poner mucha seguridad... ...en, en las villas turísticas... ...pero no tan solo en las villas turísticas... Ah. ...Carlos, ¿no? También en las comisarías... ...hay más policía, hay móviles nuevos... Es decir, se está trabajando fuerte para poder brindar una mejor seguridad a, a todos los ciudadanos tucumanos en toda la provincia. Tal cual, ese es un reclamo también de la gente, ¿no? Intendente, recién hablamos con uno de nuestros corresponsales que están en la calle y marcaban esto de la seguridad, ¿no? El tema de los motochorros, cómo mejorar el tema de, de, de la seguridad en esos sectores, en los barrios. Bueno, ahí se, también se está trabajando y lo marca usted en eso. No, sin duda, sin duda. Nosotros particularmente... En Tranca tenemos vehículos eh, móviles cero kilómetros, hemos eh, aumentado eh, por pedido de este humilde intendente al señor jefe de policía, al señor ministro de Seguridad y al señor gobernador, eh, más cantidad de policía en la comisaría, lo cual está, está a la vista, uh -huh. y también tenemos nuestra policía municipal con 31 policías, cuatro autos, cuatro Chevrolet eh, Corsa, eh, ...seis bicicletas y ahora este viernes o el lunes... ...de acuerdo a la agenda del señor gobernador de la provincia... ...vamos a inaugurar un centro de monitoreo... ...con treinta cámaras y dos lectores de patentes... ...es decir, nosotros nos preocupamos y ocupamos por la seguridad... Y, ...y cabe resaltar que también... ...también es de público conocimiento... ...que el señor gobernador de la provincia está invirtiendo mucho en seguridad... ...con ayuda de nuestro jefe de gabinete Walmansur Uh, pues te manifiesto está que hoy hoy se están inscribiendo por el tema de ingreso a, a, a la penitenciaría y también a la policía de Tucumán, es decir, se está se está tomando acciones y se está, y se está eh, prácticamente, bueno, diría, dando algo de solución porque la seguridad, tam, también hay que decirlo, no es un problema tan solo de Tucumán sino del país del mundo, creo yo. Así que lo importante es que se está tomando acciones, querido Carlos. Intendente, también eh, se aprovechó ¿no? este acto para nombrar las obras que se están llevando adelante en Trancas. Sí, sí, la verdad que nosotros en Trancas tenemos mucho frente de obras, mucho avance en porcentuales de, de, de construcción. Mire, después de 100 años, 100 años de no tener una política carcelaria, hoy en Benjamín Paz está... Se está construyendo una cárcel de primer nivel, un penal de primer nivel que moviliza no tan solo la economía, sino que está dando vida al, a, a Benjamín Paz, donde ya, el, por ejemplo, ya el gas natural, ya firmé el inicio de obras para Benjamín Paz, para Choromoro, Moro, tenemos un secundario con un 65% de avance en la construcción, si Dios quiere, marzo, abril lo vamos a estar entregando, terminando también tenemos el hospital modular a punto de entregar en trancas y un CAPS en las arcas si a eso le sumamos la primera etapa de cloacas que ya está para la inauguración ya está, ya está eh, siendo utilizada, mejor dicho bueno, tenemos mucho de frente de obra, canalización de los ríos defensa de las tomas, defensa del túnel de riego, tenemos muchas obras gracias a Dios, para mostrar para inaugurar ...y estamos muy contentos de haber inaugurado el puente sobre elevado... ...que es el acceso a Tranca, donde hubo muchos accidentes... ...donde nosotros en el gobierno pasado hicimos 27 denuncias a, a la nación... ...y bueno, no fuimos escuchados... ...cuando fue electo nuestro presidente Alberto Fernández... ...la primera obra que vino a Tucumán fue esa... ...así que la verdad que nosotros estamos muy agradecidos al gobierno nacional... ...muy agradecidos al gobierno provincial... Y, y, y quien le habla como intendente está muy agradecido por la paciencia de nuestro pueblo de haber creído eh, en bien en nuestra gestión y haber eh, sabido esperar fundamentalmente, eh, querida Eva tal cual, eh, intendente yo cuando lo escucho atentamente pienso también en mucha gente que cree que pedir obras para este sector es, es fácil, no eh, uno cree que ocupa lugares o sillones y nada más y ya está cuando es muy difícil conseguir que Nación vuelque eh, fondos a, a los lugares que más necesitan, ¿no? Y en este caso usted. Y mire, nosotros somos un municipio chiquito, aunque le, aunque muchos en, en la Nación no nos conozcan, bueno, había que ver que estudia un poquito más geografía. Tranca pertenece a la provincia de Tucumán y una parte muy importante de la República Argentina por tranca, en tranca descansa el primer gobernador de Tucumán, líder gaucho federal, que es el coronel mayor Bernabé Arau, que siempre en cada nota que, que realizo, sigo pidiendo que sea declarado eres nacional mm. y muchos no conocen conseguir las obras es difícil, armar los proyectos es difícil, pero gracias a Dios con gestión, gracias a Dios teniendo un tucumano en la jefatura de gabinete, se nos simplifica un poquito más la, la, la, las cosas y de hecho, fíjense la cantidad de obra que hay en, en, en construcción en estos momentos en Tucumán, en toda la provincia. Yo creo que no hay una comuna, no hay un municipio que no haya recibido una obra de la nación. Y esto hay que decirlo, porque por ahí muchos hablan gratuitamente, aparecen en la época electorales haciendo denuncias, pero la verdad que no, no conocen el interior, no conocen... No conocen la provincia y, y aparecen solamente a querer desprestigiar un gobierno exitoso cuando hay acto eleccionario, después no aparecen nunca más. Muchos no saben que es este intendente en la pandemia, por ejemplo, eh, todo el sueldo, el 100% al hospital de Tranca, muchos no saben que fuimos nosotros los que estuvimos en la pandemia a la par de la gente, muchos no saben que nosotros somos los que conseguimos las obras, que pagamos los sueldos en tiempo y forma, que escuchamos a la gente. Y después salen con fotos diciendo cosas que no corresponden cuando no conocen el territorio. yo Por eso yo apelo a la conciencia y a la bendición de Dios, como yo siempre digo, como nombre de fe, que la gente tiene que hacer un análisis de todos nosotros los políticos y después emitir una opinión. Claro. Y también algunos periodistas de, que vean la realidad y se informen bien para después emitir una opinión. Porque a veces nos pegan gratuitamente sin conocernos y no saben todo el esfuerzo que nosotros hacemos, todo el amor que les ponemos y el cariño que les ponemos a la gestión para que levantemos la calidad de vida de cada vecino todos los días. Es verdad, Intendente. Aprovecho para preguntarle cómo mm. se viene la temporada, porque tenemos ahí el bollero, tenemos mm. ahí en la zona de San Francisco, está hermoso para ir, ¿eh? Sin duda, nosotros vamos a inaugurar la temporada del bollero el día domingo, y cuando yo me refería hace rato a decir cosas que no corresponden de algunos, eh, es que nosotros priorizamos como un, un, un departamento netamente productivo, donde los campos tienen riego y levantan el agua de los ríos, fundamentalmente, porque salió una foto del boyero con ramas, eso era una toma agrícola donde hoy no está ya, ...porque nosotros damos prioridad al trabajo... ...damos prioridad al arraigo... ...damos prioridad a la producción... ...vivimos de, de la cosecha... ...vivimos de las siembras, ...vivimos de la producción... ...por eso el bollero está en total condiciones... ...para que el domingo... Eh, ...cuando lancemos la temporada... ...que aprovecho la oportunidad para invitarlo a todos ustedes... ...un balneario totalmente gratuito... ...con sus, con sus aguas mansas y cristalinas... Eh, ...tenemos los vigías... ...tenemos... Eh, la ambulancia por cualquier cosa tenemos eh, la gente de tránsito bien organizadito tenemos cámaras de seguridad bueno, tenemos empleados municipales que están para atenderlo a todo y espectáculos musicales de forma gratuita es decir, en el, en el bañal de los bolero tiene que ir la familia con la carpa, con sus cositas para pasar, tenemos la feria de economía social para que compren ahí todo toda la comida, la bebida lo que quieran, las artesanías tenemos cosas lindas y también tenemos un lugar de mucha fe que es San Francisco Solano con sus agüitas curativas, con sus con su agüitas eh, que nos no vuelven a través de la fe, la esperanza de vivir, de vivir mejor. Por eso yo los invito a Tranca, al primer departamento gaucho de la República Argentina, donde tenemos una de las iglesias más viejas de, de la patria, diríamos, de la República Argentina, donde descansan los restos de Arau, que es en la Villa Vieja, mm. en el oriente de nuestro Tranca. Por eso los invito a todos, pero también tenemos San Pedro de Colalao, tenemos La Higuera, Choromoro, Chulta, Potrero, tenemos muchos lugares hermosos. No hace falta irse a otra provincia, no hace falta irse a otro lugar. Primero conozcamos lo nuestro, le demos valor a lo nuestro, y de esa manera va a haber de que estamos en un lugar privilegiado, donde nuestros padres y abuelos eligieron formar la familia y Nosotros, con mucho amor, tenemos que defender lo nuestro. Tenemos que defender Tucumán fundamentalmente. Qué buenas qué buena palabras, la verdad que totalmente de acuerdo con, con usted a la hora de defender lo nuestro. ¿eh? Eh, para para cerrar, entonces, a pleno en el lanzamiento del operativo Verano Feliz. Así es, a pleno el operativo. Estamos muy agradecidos con el Superior de la Provincia. Acá en Tranca... En tranca trabajamos en forma eh, de equipo, un gran equipo. Y, y la verdad que es el resultado. Yo siempre digo, los hermanos se han unido porque esa es la ley primera. Apl eh, eh, aplicamos el marco en todo sentido de la vida porque esa es la manera de construir un futuro mejor. A la gente no le gusta la pelea de los políticos, a la gente no le gusta las diferencias, a la gente le gusta que a través de, de, de la unión, del amor, de la verdad, podamos conseguir obras y de esa manera dar un trabajo registrado y de esa manera cuidar las familias. Vuelvo a repetir que con mucho sacrificio nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros padres eligieron la, la, la provincia de Tucumán para formar la familia. Y nosotros tenemos un deber moral, un deber moral de seguir cuidando a las generaciones que vienen por detrás. Mm, Perfecto. Impresionante porque es, es, es tal cual como lo marca el Intendente ¿no? y arrancando un verano con, con, con mucha expectativa con la temporada y también en un año, Intendente, con, con elecciones también. ¿Cómo, ¿Cómo ve la elección de acá adelante? Por ahí me diga, no, no es momento de hablar de, de elecciones, pero eh, lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina ya. No, sí, yo soy político y, claro. y hago político todos los días, eso, eso hay que decirlo. muchos no se animan. Nosotros en Tranca estamos trabajando fuerte para que esta línea de gobierno... Siga en el municipio con el doctor Antonio Moreno. Estamos tranquilos, estamos muy muy confiados en, en la gente porque hicimos muchísimas obras, hicimos un gobierno histórico. Dicho por la gente, el mejor gobierno de la historia, humildemente, pero con mucho con mucho cariño y mucha alegría le digo. Y quien le habla, bueno, va a tratar de, de, de mantener la banca en la legislatura de este tipo humano porque Franca merece eh, estar representado en la Cámara Legislativa para que de esa manera no tan solo Tranca, sino el este tucumano pueda, pueda tener proyectos de obra pueda conseguir las obras pueda conseguir un futuro mejor para todos los ciudadanos el ejemplo es Tranca uh -huh. lo que nosotros hicimos en Tranca si Dios y la gente nos da la bendición con su voto, queremos aplicar lo que nosotros hemos aprendido lo que nosotros nos ha dado resultado en el este tucumano, siempre con nuestro gobernador Osvaldo Jaldo y nuestro y nuestro jefe del ministro Juan Mansur, que va a ser nuestro vicegobernador. Intendente, le agradecemos muchísimo su tiempo, esta charla con nosotros, y estaremos seguramente en comunicación más adelante, de cara a las elecciones y también a la gran temporada que se viene para Trancas. Un placer, muchas gracias por la nota, y quedan formalmente invitados, invitados de primer intendente, todos ustedes, todo su equipo, su gran equipo el domingo al bañar el bollero a partir de las 14 horas. Que Dios lo bendiga, un abrazo del alma y bendiciones para todos.